Esa es la pregunta del millón, ¿no? porque estamos hablando de democracia paritaria hace bastante tiempo y a veces sentimos como que nos falta una buena definición. Yo creo que antes que definirla lo importante es decir que la democracia paritaria es un compromiso internacional ratificado por nuestros estados. sí. Y esto eh, no es un tema menor y queda claro que no es digamos, un invento de organizaciones de mujeres trasnochadas que decidieron inventar esto, sino realmente existe en compromisos internacionales como para América Latina el consenso de Quito, la estrategia de Montevideo, desde la Conferencia de Mujeres de Atenas en 1992, para todo el mundo, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? el objetivo de la igualdad sustantiva de género. Entonces, la democracia paritaria es antes que nada, un estándar internacional, ¿sí? Y me parece que eso es súper importante para aclararlo, para que no quede que es como un invento que hicimos acá en Chile, ¿no? Eh, sino que realmente es un estándar internacional válido para todos los países que, base de una, que parte, perdón, de una observación eh, básica, que es que las mujeres somos la mitad de la población o más en algunos casos y que la igualdad de, en que se fundan nuestras democracias exige que esta representación poblacional esté eh, representada también en la administración, en los puestos de poder, en la toma de decisiones, en la representación política. ¿no? Entonces la democracia paritaria es ahora un componente integral de lo que son nuestras democracias y cómo no deberíamos entender ya casi llegando, digamos, a, al primer cuarto del siglo XXI, a una democracia donde las mujeres no estén en los puestos de tomas de decisiones. Entonces, no podemos ya pensar la democracia como un sistema de autogobierno donde los elegidos son, Hombres, mayoritariamente, como si tuvieran un cupo que los sobre representa, no es como una cuota al revés, esta cuota que favorece que los hombres estén sobre representados y que además de los espacios públicos de poder, de gobierno, etcétera, esto tiene que generar una especie de derrame, si quieres, al ámbito de lo privado. Y por privado me refiero eh, al ámbito de, de la producción, no del mercado, pero claramente al ámbito de lo doméstico. ¿sí? La democracia paritaria exige que nuestras relaciones sociales, económicas, políticas y culturales sean igualitarias o vayan tendiendo a la igualdad sustantiva entre los géneros para desmontar esta desigualdad histórica que ha dejado a las mujeres confinadas al ámbito de lo doméstico y la reproducción y ha dejado para los hombres el espacio de lo público y lo productivo. Mira, yo creo que podemos pensar, eh, para responder esa pregunta, eh, diferentes dimensiones de por qué es importante incorporar o entender a la democracia hoy día, ¿no? en 2022, como democracia paritaria, y esto implica reconocer que si nuestras democracias no son paritarias, tienen un déficit democrático, ¿no? Y creo que eso es importante porque muchas veces pensamos los déficits democráticos de otra manera, ¿no? Cuando hablamos por ahí de, del caudillismo, de la personalización, de la concentración de poder, eh, de, de un Estado que no llega a todo el territorio, siempre pensamos un montón de déficits democráticos paritarios. Eh, distintos Y en distintos contextos vamos a encontrar países que tienen diferentes problemas, pero es importante empezar a incorporar que los países no paritarios tienen un déficit en su democracia. Entonces, ¿por qué es importante incorporar la democracia paritaria dentro de nuestro ordenamiento jurídico y eventualmente, ojalá no, dentro de nuestra vida en sociedad, de nuestro, de nuestro pacto social? Bueno, primero claramente es un logro de igualdad, como hablábamos antes con la definición de democracia paritaria. Es una meta de una democracia, es un horizonte regulador, que no haya personas, en este caso mujeres, pero podemos pensar también en disidencias sexogenéricas, que sean excluidas de puestos de poder simplemente en base a su género, ¿no? Y que eso es lo que ha ocurrido históricamente, porque si no es esto, tenemos que pensar que hay alguna relación o alguna explicación biológica, genética, cromosomal, que explica que los hombres son mejores para la política, para la toma de decisiones, eh, y que las mujeres no son capaces. Bueno, no tenemos evidencia científica de que esto sea así. Entonces, si, si no es algo natural, es evidentemente algo cultural, y son estas barreras las que tenemos que remover. Así que, ¿por qué es importante? Primero, por igualdad. Segundo, obviamente, por justicia. Estos sectores, como decía antes, han estado históricamente marginado de la toma de decisiones, vulnerados en muchos casos también por, por ejemplo, una justicia sin perspectiva de género, por políticas públicas sin perspectiva de género. Esto ha vulnerado a las mujeres transversalmente, más allá de su religión, de su clase, de su edad. Entonces, por una cuestión de justicia, de reparación, de reconocimiento, necesitamos también que las mujeres estén en pie de igualdad en los puestos, de toma de decisión. Entonces, igualdad, justicia. Y después tenemos otros eh, beneficios que pueden ser más coyunturales, que son importantes, yo no digo que no. Lo que pasa es que a mí siempre me genera esta ambivalencia de bueno, ¿por qué tenemos que explicar que las mujeres, ¿por qué tendrían que tener un efecto benéfico las mujeres? Y nunca nos preguntamos esto de los hombres. Nunca nos preguntamos qué perdían nuestras democracias, nuestras sociedades, nuestras repúblicas, por no tener mujeres en el poder. Pero bueno, haciendo esa aclaración, ganamos teniendo representación más diversa. Ganamos porque eh, se traen al debate, por ejemplo, legislativo o a las políticas públicas, Cuestiones que antes no estaban sobre la mesa porque no forman parte de la experiencia de vida de los hombres, ¿no? Eh, todos estos debates que hay ahora sobre el impuesto rosa, sobre la importancia de eh, subsidiar, por ejemplo, acceso a productos de higiene menstrual, eran impensados antes, porque para los hombres esto no es un tema, y para las mujeres es un tema cotidiano, por una parte larguísima de su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando empieza a haber más mujeres en, en la toma de decisiones, traemos otros temas. Además, miramos los mismos temas con otros ojos, ¿no? Hay un montón de evidencia que muestra que hay actitudes diferentes, por ejemplo, respecto a temas tan relevantes como la guerra, como la educación, como la salud en base al género. Es importante, entonces, que aún los mismos temas de siempre sean vistos por una mirada mucho más diversa de personas que tienen otra experiencia de vida. Eh, hay otras investigaciones que muestran que en estos contextos me parece eh, que estamos viviendo en el mundo, que es una condición eh, súper interesante para traer a la mesa, que las mujeres en general tienen posiciones más moderadas que los hombres. Estamos en un momento en que estamos extremadamente preocupadas, preocupados, preocupades por la polarización en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, creo que no hay país donde no haya ahora una preocupación seria sobre la polarización de nuestras élites, por ahí no tanto de las sociedades, pero sí definitivamente de las opciones políticas. Las mujeres han demostrado tener posiciones más moderadas en un montón de cuestiones fundamentales para eh, la política y bueno, creo que es algo que eh, nos gustaría tener, ¿no? tener una política, digamos, mucha más propensa a llegar a acuerdos, al diálogo, a cuestiones transversales, a escucharnos, a deliberar y poder tener una eh, convivencia social mucho más pacífica y moderada. Entonces, eso me parece que también es una característica interesante. Pero solo para hacer el punto aún si las mujeres fueran todas extremistas talibanas, tienen el derecho de estar ahí. Por eso quería hacer el énfasis en la igualdad y la justicia, ¿no? Tenemos un montón de beneficios colaterales por la inclusión de mujeres, pero más allá de si estos no existieran, igualmente, la democracia no debería poder ser entendida si no es de manera paritaria. Mira, el, el proyecto de nueva constitución avanza mucho en temas de... Eh, democracia paritaria y de igualdad sustantiva de género avanza mucho creo yo en parte porque fue producto de una deliberación de una discusión paritaria donde hombres y mujeres en la convención en pie de igualdad participaron por primera vez en el mundo las mujeres escribimos una constitución no entonces sí hay mucho avance te voy a eh, voy a dejar como eh, organizado, digamos, estos avances en dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con la integración paritaria, un poco lo que hablábamos antes. Esta idea de que las mujeres estén en pie de igualdad en los órganos de decisión, en, a todos los niveles, ¿no? En eh, puestos selectivos, pero también en puestos que no sean electos y que son parte de los órganos del Estado. Y además, ¿no? Esta idea de que eventualmente esto debería también llegar hacia lo privado. Entonces, integración paritaria es un avance enorme. ¿Es el único país que, del mundo que tiene esto? No, no es el único país del mundo que tiene esto. Está constitucionalizado en una nueva constitución y si leen el borrador, cosa que invito que hagan, van a encontrar todo el tema del enfoque de género y podríamos agregar aquí eh, de la perspectiva intercultural también y obviamente muy importante la perspectiva de derechos humanos, transversalizada en todo el documento, ¿no? Pronto entonces tenemos, por un lado, estos mandatos de integración paritaria. Pero esto es necesario, como vimos antes, es necesario, es justo, es hacia donde tenemos que avanzar, es un reconocimiento, pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la otra dimensión en la cual la propuesta de nueva constitución incorpora o avanza esta idea de democracia paritaria? Es lo que podríamos llamar mandatos hacia el Estado a que actúe de manera tal eh, que tienda a la igualdad sustantiva entre los géneros. Y acá podemos incluir todo lo que es de transversalización de género en políticas públicas, la Constitución habla hasta de presupuesto, ¿no? Eh, del enfoque de género en la justicia, por ejemplo. Todo esto donde ya es, más allá de si haya mujeres o no, el Estado tiene que empezara a desmantelar todas estas instituciones que ha originado, que ha reproducido y que ha amplificado para la desigualdad entre los géneros, y lo tiene que hacer con estos mandatos de actuación. Bueno, Muchís, quiero agradecer primero por la entrevista. Es un placer para mí volver a hablar con ustedes sobre estos temas, ahora ya con un documento, ¿no? Con un texto, eh, con, una nueva, con una propuesta de nueva constitución ya cerrada. Y, y mi comentario final es más que nada una invitación a que se acerquen al texto. Yo no soy abogada eh, y la verdad que no es un lenguaje complejo. Me parece que es posible acercarse, leerlo. Estamos lamentablemente en un clima de opinión con un montón de noticias falsas. Eh, entonces, me parece que no hay nada mejor que acercarse por una misma, por uno mismo al, al texto final, leerlo. Eh, y si queda alguna duda, hay un montón también de eh, espacios, de canales, de información seria, no partisana, Y acá podemos pensar, no sé, seguramente me voy a olvidar de muchos, pero la Constitución es nuestra, eh, tenemos que hablar de Chile, contexto factual. Eh, son espacios, digamos, donde si queda alguna duda, seguramente van a encontrar un video donde alguna experta, algún experto pueda explicar, eh, temas como plurinacionalidad o, o paridad. Yo los vería esto como un complemento, digamos, a, a la lectura propia que cada uno pueda hacer de la Constitución, pero me parece que es súper importante para despejar fantasmas. Y, y bueno, el, mi comentario final es eso, es una invitación, a acercarse al texto, a buscarlo en la web, porque hemos visto también que hay textos adulterados, entonces, a buscarlo en la web de la convención, a bajarlo a leerlo y si queda alguna duda, algún tema en especial que nos cierre, buscar información fidedigna no de fuentes que sabemos que no van a desinformar, que no van a generar fake news, para sacarnos esas dudas que son obviamente eh, súper legítimas ¿no? y que me parece que eh, es importante que en esta primera votación con voto obligatorio, ¿sí? donde no hay que inscribirse, hay que ir a votar, es lo mínimo, digamos, que se le pide a la ciudadanía, ¿no? Informarse y tomar una decisión propia sobre, bueno, cuál es el futuro. No estamos eligiendo, ¿no? Como si fuera una elección presidencial o parlamentaria, no estamos eligiendo autoridades por cuatro años, que después podemos sacar en cuatro años más. Estamos pensando y redefiniendo la forma en que la sociedad chilena. Eh, repiensa su pacto social para el siglo XXI y probablemente para muchas décadas más. Entonces es muy importante no desperdiciar esta oportunidad.